que produce nuestro municipio estaremos enfocados en que a partir de estos desechos inorgánicos luego ya de que se le ha hecho el uso correcto a todos los desechos sólidos que podamos más adelante producir energía que podamos tener un vertedero que sea ejemplo para todo el país el, el alcalde abel martínez pues está dando cátedra de lo que debe hacerse y de lo que necesita una ciudad para poder, pues, seguir desarrollando y seguir hacia adelante. Eh, saludamos esta iniciativa eh, y, y yo sé que la ciudad de Santiago recibe esta información con mucho beneplácito y con mucho orgullo y mucha, mucho entusiasmo, ya que esto es lo que se necesita para que las provincias, los pueblos, pues, puedan... Seguir saliendo hacia adelante. Y pasando a otro tema, eh, señores, hay que ver cómo los pobres, aún por los sectores que dicen que son los sectores que los representan, pues son los sectores que más son golpeados. Una persona de casos recursos, aunque tenga seguro familiar de salud, muchas veces no tiene acceso a los centros médicos privados por su, su situación momentánea. Como dijo Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Y muchas veces pues, los pobres tienen circunstancias momentáneas, transitorias, que les impide, pues gozar de este beneficio universal que es la salud. Hay que recordar que el sistema de salud en la República Dominicana, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, hay que admitir, pues se ha fortalecido. Hemos visto la transformación que han sufrido las grandes clínicas después de que primero el gobierno de Hipólito Mejía, que fue quien aprobó la Ley de Seguridad Social, la implementó en sus fases iniciales, donde pues 1150.000 mil personas pues, durante el periodo de gobierno del el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía fueron beneficiadas y luego en el gobierno del expresidente Fernández y ahora de Danilo Medina pues se podría decir que la clase trabajadora privada eh, casi en un 100% o en un 90% tiene acceso a seguro médico privado. Y con este acceso a seguro médico privado, pues también tiene acceso a poder eh, asistir a estos grandes centros de salud, con, eh, las principales clínicas del país, clínicas privadas. Pero las circunstancias muchas veces no permiten que una, un padre de familia pobre pues, pueda acceder para, porque no tiene con qué pagar la cuota de diferencia o que cuesta la consulta, que en el caso de los especialistas cuesta en algunos casos mil, en otros casos $1,500, y la diferencia de un internamiento que podría ser desde mil hasta treinta mil pesos, dependiendo la situación. Entonces, el Colegio Médico Dominicano, encabezado por Waldo Ariel Suero, que es un cuadro del PRM y quien fue el PRM quien lo apoyó y lo llevó hacia la presidencia del colegio médico dominicano pues ha venido de manera desafortunada eh, pues convocando paro tras paro tras paro en los hospitales públicos usted tiene que recordar que estos paros que se llevan a cabo en los hospitales públicos a quien le afectan es a usted que no tiene los recursos para asistir a un centro médico privado porque a pesar de que estos médicos, eh, la, en su gran mayoría, laboran en centros médicos privados y centros médicos públicos, cuando hay una huelga, solamente paralizan sus labores los centros médicos públicos. O sea que los centros médicos privados operan con total normalidad. Sería bueno preguntarle al Colegio Médico Dominicano cuántas personas mueren por falta de atención médica cuando ellos hacen estos llamados a paro o huelga. Pero sería bueno preguntarle al Colegio Médico Dominicano cuántas personas mueren por negligencia médica cuando un especialista, un médico privado, llega a un paciente a un centro de salud público y éste se encuentra en su horario de trabajo brindando servicio en un centro privado. El Colegio Médico Dominicano, incluso dentro de sus reclamos o dentro de los, las peticiones que le hace el gobierno, se opone a que los médicos puedan cumplir con un horario de cuatro horas. Óigame bien, amable televidente, cuatro horas de trabajo no puede cumplir un médico. Y así, pues, nos exigen a nosotros que cada día más, pues, incrementemos su salario, en este caso un 25%. Probablemente sí, probablemente hay una parte de los residentes, de los médicos que todavía no tienen especialidades o no tienen consultorio en clínicas privadas, de que estén atravesando por condiciones de pago, pues muy desfavorables en comparación con el tiempo de estudios y con la inversión que hay que hacer, que debe hacerse, para, pues, ser un médico en este país. Pero los tiempos han cambiado y el Colegio Médico Dominicano tiene que buscar otras medidas para hacer sus reclamos, para llevar sus reclamos al gobierno sin tener que atentar con la vida de seres humanos pobres que no tienen la culpa de la irresponsabilidad de ellos y que por la falta de responsabilidad o de comprometerse a algunos puntos, pues no haya llegado a un consenso o a un acuerdo con el gobierno. ¿Usted cree, amable televidente, que, que usted en su caso particular estaría de acuerdo en negociar con una persona que vaya a su casa y le ponga una pistola en la cabeza y le diga, yo quiero que tú me pagues más. Imagínese que usted vaya donde su jefe su trabajo y le ponga un cuchillo en el cuello. ¿Qué es lo que hace el Centro Médico, el Colegio Médico Dominicano? Le pone un cuchillo en la garganta al gobierno dominicano matando o dejando de atender a ciudadanos pobres, personas de escasos recursos que no tienen acceso a ningún tipo de seguro médico porque ni siquiera tienen un empleo que le permita o que le provea con un Seguro médico privado. Entonces, ya está bueno para charlatanería. El gobierno tiene que empantalonarse y traer médicos de Venezuela, de Cuba, militares, poner a, a, a atender pacientes. Que dicho sea de paso, en la última huelga que fue con el huracán María, para que ustedes vean si son inconscientes, esos charlatanes, eh, eh, eh, principalmente Waldo Ar Ariel Suero, que convocaron una huelga el mismo día que el huracán María azotó o, o, o llegaba a la República Dominicana. ¿Usted se imagina las consecuencias que, funestas que eso pudo haber traído para la República Dominicana? Vamos a escuchar lo que dice este charlatán del Colegio Médico Dominicano, Gualdo Ariel Suero. Waldo Ariel Suero asegura que el paro en los hospitales se cumple en un 100%, pero minimizó la advertencia de la ministra de Salud, la que consultará a un equipo de abogados para determinar si hubo incumplimiento en el acuerdo firmado. Esa barra de abogados desde ahora no tiene credibilidad porque ella lo buscó. Nosotros no aceptamos ninguna barra de abogados que cumplan con los acuerdos, porque yo tengo tres abogados que dicen lo contrario. usted se busca tres, yo tres y ya... Ellos dicen una cosa y nosotros otra. Yo tengo tres abogados que dicen lo, lo contrario. Pero, mire, y, y esa tontería. ¿Tú crees que hay indio en este país? Dice que tres abogados que buscan a la ministra. Oh, pero y es fácil. El presidente del Colegio Médico amenazó con radicalizar la lucha la próxima semana. Y le aseguramos que va a ser por mayor tiempo. Los médicos están decididos a todo. Pregúntenle si no están decididos a todo. Esos médicos están decididos a todo. A todos están decididos los médicos. Asegura que ha sido el gobierno que ha incumplido con su parte. Nosotros llamamos a Montalvo y nos reunimos con Montalvo en el 911. Hace siete semanas. Hace siete semanas. ¿Y cuál fue la respuesta de Montalvo? La misma que le dio a usted, nada. El 15%, si ellos no saben calcularlo, nosotros les regalamos una calculadora para que lo calculen si ese es el problema. Porque ellos aplicaron el día en enero. Pero ahora, como son fujeros, son pícaros, son tiñosos con los cuartos ajenos, entonces lo tienen laborando sin cumplir los acuerdos. Las necesidades básicas no, pudimos, no podemos cumplirlas simplemente porque no se nos paga. El paro por 48 horas en todo el país es por la falta de pago a los médicos residentes de primer año, a los pensionados, el deterioro en los hospitales y el desempleo médico. Para Telenoticias, Wayne Polanco. Bueno, ya ustedes escucharon ahí, los médicos están decididos a todo, ellos están decididos a que se muera la mayor cantidad de pobres necesario para ellos poder lograr su objetivo. Y hay muchos médicos, amables televidentes, que hay que señalar que no están de acuerdo con esa vagabundería del colegio médico, porque... Los reclamos, señores, los tiempos han cambiado, amable televidente. Los reclamos tienen que cambiar. El Colegio Médico Dominicano, válidos o no, no pueden llevar su reclamo atentando con la vida de seres humanos que no tienen en nada la culpa. Los, el Colegio Médico Dominicano se ha convertido en una mafia de encubrimiento, un entramado criminal, porque, amables televidentes, cuando muere una persona por negligencia médica, por inobservancia, por falta de atención, ellos mismos se cubren uno con otro y emiten un certificado de que fue por tales y cuales razones. Usted sabe, Dios solamente sabe y puede juzgar en la cantidad de seres humanos inocentes que han muerto por negligencia y por falta de observancia de los médicos. Y, de, y de, que no están en la posición que deben de estar. Porque un médico que preste servicio en un centro médico privado y un centro médico público, si hay un paciente interno de emergencia en el centro privado, se va a ir y va a dejar a todo el que está en el centro médico público votado. Entonces, apelamos a la sensatez del Colegio Médico Dominicano y a todos esos médicos honorables de nuestro país, le hacemos un llamado a que creen conciencia de que este tipo de huelga en nada afecta a los ricos. Los ricos no se afectan en nada con esa huelga. Es solamente los pobres los que se ven afectados, lo que día a día pues tienen que ir al, al, al hospital traumatológico, lo que tienen que ir al Morillo King, al Cabral Ibáez, al gutier al Arturo Grullón, Hospital de Niños. Entonces al Darío Contreras, al Mocoso Pueyo. Esos son lo, los que están sufriendo estas huelgas eh, miserables del colegio médico y estas huelgas desafortunadas que en su gran mayoría son convocadas en momentos desafortunados como lo fue en el caso de cuando el huracán María pues amenazaba con entrar a nuestro país. Ya está bueno de que el país siga sufriendo, por las responsabilidades de estos charlatanes. El gobierno tiene que empantalonarse y traer especialistas y médicos de otros países y tenerlo entrenado. Para cuando estos charlatanes no quieran brindar el servicio, pues tener un grupo de médicos capacitados ahí que pueda brindar el servicio. Y sacarlo a patada a la fuerza con los militares, a estos charlatanes. Yo estoy seguro que no todos los médicos están de acuerdo con esa vagabundería. Y el PRM, que es el mismo PRD, que no ha hecho nada que traer el caos y el desorden a este país, es el tipo de vagabundería que está apoyando. Porque ese presidente del colegio médico es un títere puesto ahí por el, el candidato presidencial Luis Abinader por el PRM, fue apoyado. Así que ya es tiempo de que la ciudadanía se empodere de los temas principales, y empecemos a crear conciencia. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos continuamos con este programa. No se vayan.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 ya batata, bueno, que el cliente que viene se le vende. Muchos años tenemos una comunidad esperando ese liceo. Porque cuando no lo teníamos, muchos niños quedaron sin ser bachiller, porque teníamos que pagar un pasaje para mandarlos a San Pedro de Macorís. Ya es otra cosa. Es más moderno, hay muchas cosas que aquí en ese liceo y aquí no hay, más amplio más comodidad. Imagínense uno que tenga que buscar pasaje todos los días para mandar un niño a acudir. Pero si estamos aquí mismo y vienen una tarde tendida hoy, es mejor para nosotros las madres. Yo le doy las gracias en nombre de todas las presidentes de la Camino de por este triunfo que hemos logrado aquí en Guayacá. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Estamos de vuelta. Eh, otro gremio que, que se encuentra en la lupa por una investigación de manejo de fondos es el, la, el colegio, eh, la ADP, la Asociación de Profesores. Y es que pues la, la ADP recibe mensualmente Casi 1.300 millones de pesos del Ministerio de Educación, pues por los descuentos que le hace a los maestros eh, para la cooperativa que ellos tienen, entre otras cosas. Y al parecer, el, la ADP, pues no le está dando a estos recursos un manejo transparente. Y ADOCO, que es una institución, Alianza Dominicana contra la Corrupción, pues ha pedido que estos fondos se transparenticen para pues, poder tener una idea de qué es lo que hace la ADP con estos fondos. Pero al parecer al presidente de la ADP, eh, al licenciado Mario Hidalgo, pues no le ha gustado esto. Pues parece que no le ha gustado y está muy, dio una respuesta muy tajante a, a la solicitud que le hiciera a DOCO sobre la transparencia, transparentización de estos fondos. Y fíjense cómo los que reclaman y piden mayor transparencia son los que menos transparencia tienen. La Asociación de Profesores es otra, otro gremio que se ha dado la tarea a entorpedear, a entorpecer eh, la revolución educativa que está llevando a cabo el gobierno de la República Dominicana. Hay que recordar que hace varios años, o hace 20 años, la profesión de maestro en este país, pues básicamente era una profesión que nadie la quería, por los salarios paupérrimos que ganaban, eh, las pocas condiciones y beneficios que tenían los maestros. Y los gobiernos del PLD han adecentado el rol de un maestro y con el 4% que aporta el gobierno para la educación, pues se han construido nuevos planteles, se han contratado nuevos maestros, se han dotado a los alumnos de útiles escolares, uniforme, eh, desayuno escolar, entre otros. Pero algunos maestros todavía no se han actualizado. Hoy día todavía existen maestros que no tienen conocimiento avanzado o intermedio de computadora, o de inglés, o de francés, y aún así, estos maestros sin, sin actualizarse a los nuevos tiempos, eh, al siglo XXI, pues quieren seguir ganando más y más y más. Porque el, el deseo, el objetivo de los profesionales hoy día no es servir, sino servirse con la cuchara grande. Aquí todo el mundo lo que ande buscando su beneficio personal y cómo lucrarse en detrimento de quien sea, caiga quien caiga, aquí la gente lo que anda buscando es su beneficio personal. Vamos a escuchar. En carta enviada por ADOCO el 20 de septiembre al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, este solicitó entregar documentos relacionados a los ingresos por concepto de cuotas aportadas por los miembros de la Asociación Dominicana de Profesores a través del Ministerio de Educación correspondiente al periodo de enero 2012 a agosto del 2017. En carta a DOCO motivó su requerimiento de que lo hace con el objetivo de velar por la transparencia de los recursos generados por los gremios profesionales a través de instituciones públicas. En tanto a dicha solicitud, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, respondió vía comunicación en fecha 26 de enero que aparentemente en la misiva hubo un error ya que el solicitante lo hace dándole el título de presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de Higüey. Pero hoy el presidente de la ADP afirmó que responderá al presidente de ADOCO al término de una reunión que lleva a cabo el Comité Ejecutivo de la ADP. El Comité Ejecutivo estará haciendo una declaración pública con respecto a esas declaraciones nefastas que ha hecho el presidente de ADOCO Creemos que él es un instrumento, es la cabeza que se ve de lo que está detrás. Entonces nosotros vamos a actuar en consecuencia. Los intereses del ministro, los intereses de educa los intereses de los empresarios, nosotros estamos abiertos y en la disposición de actuar en consecuencia. Y lo haremos, y lo haremos. Lo haremos. Este tema relacionado a los fondos que maneja la ADP a través de su cooperativa también fue título de primera plana por dos importantes diarios del país quienes señalan que el Ministerio de Educación entrega cada mes 1.300 millones de pesos a la Cooperativa Nacional de Maestros por concepto de retención a los docentes, cifra que sobrepasa el presupuesto de 14 ministerios del Estado. Mientras, el presidente de la ADP dudó sobre cuáles son los verdaderos motivos que tiene el presidente de ADOCO, Julio César de la Rosa, para solicitar dichos documentos. Vamos a dar una respuesta que él va a lamentar haber dicho lo que dijo. El sector educativo nacional se ha visto trastornado en los últimos meses a raíz de la retención de sueldos por parte del Ministerio de Educación a miles de maestros que alegadamente cobraban sin desempeñar ninguna labor, situación que ha enfrentado al gremio que agrupa a los profesionales con las autoridades oficiales para Telenoticias. Fíjense cómo el representante de la ADP dice que le vamos a dar información que él desearía no haber preguntado. ¿Ustedes se dan cuenta cuando un funcionario público o alguien que maneja fondos públicos es cuestionado? y no quiere responder, ¿cómo baraja una respuesta? Le vamos a dar una respuesta. Le enviaron una solicitud y porque el título estaba erróneo, eh, no respondió. Es tan simple como mostrarle al país, mostrarle al país lo que se está pidiendo. Toda institución, pública o privada, que maneja fondos, especialmente esta suma tan alta de fondos, tiene un departamento de contabilidad, que día a día, día a día, llevan el detalle de lo que está ocurriendo con los fondos, día tras día. Entonces, no es verdad lo que dice el presidente de la ADP, que él tiene que esperar, si él tiene el, el interés de transparentizar el uso que se está dando a estos fondos, que no necesariamente puede ser un uso más sano, pues solamente tiene que traer los papeles al día, miren, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que está pasando, este es el camino que estamos recorriendo. Entonces, la República Dominicana tiene dos ejes fundamentales que necesita que funcionen para poder seguir encaminándose al desarrollo. Y hoy hemos tratado esos, dos de esos ejes principales, que es la educación, que es donde depende el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro país. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay más de la mitad de los estudiantes de que asisten a escuelas públicas por escasos recursos. Y porque no pueden someterse a la mafia, que ese es otro tema que le vamos a traer más adelante, a la mafia que tienen los colegios privados y las universidades donde sin usted haber salido de la institución tiene que volverse a reinscribir. Esto en el único, en la única cabeza que cabe, que si usted pasa de curso y sin expresarle al colegio que se va a salir, tiene que volverse a inscribir en los colegios. Reinscribir, usted se reinscribe cuando usted se retira, cuando usted se va. O sea que este país, si nosotros los de abajo, los ciudadanos de a pie, no nos empoderamos de estos temas fundamentales, especialmente para los más necesitados, especialmente para los pobres, que somos la gran mayoría de este país, no vamos a seguir hacia adelante. Entonces nosotros tenemos que empezar a exigirle, no solamente al gobierno, sino a las instituciones que dirigen Todo lo que tiene que ver con la vida pública de, de, de, del país, a los gremios, que hacen negocios, que se hacen presidentes de estos gremios para hacer negocios, para convertirse en comerciantes de la salud y de la educación de ustedes y de nuestros hijos. Así que debemos crear conciencia de esto, amables televidentes, y no vamos a poder, no permitamos que nos sigan manipulando porque nos están manipulando. Y debemos empoderarnos, exigir, pedir y dar dentro de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Así que con esta reflexión, pues cerramos en el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Que Dios les bendiga. Y nos vemos mañana. Puede seguir más información durante todo el día en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, e Instagram, y este programa más adelante, en el día de hoy, pues lo subiremos a nuestro canal de YouTube, Diálogo Matutino. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.